Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Se celebró el Día Latinoamericano de la Carne de Pollo y en México, el Ina fue claro, no hay hormonas añadidas en esta proteína. Especialistas de la UNAM, el IPN y del Centro Médico Salvador Subirán coincidieron en la importancia del cárnico dentro de una dieta balanceada. El economista Paul Ajo proyectó que para 2022 la avicultura mundial apenas crecerá 0.5%, lo que marcará una tendencia a la baja respecto al 2% de crecimiento reportado en 2020. Autoridades de seguridad alimentaria reportaron que luego de registrar desde 2021 poco más de 5.200 brotes de influenza aviar en Europa hasta junio, esta se ha convertido en la mayor temporada epidémica del virus aviar en la historia. La Secretaría de Agricultura informó que a través del programa Inspección Conjunta, desde 2019 se han reducido hasta tres horas y media el tiempo de exportación de productos agroalimentarios hacia Estados Unidos. Unidos. La ABPA brasileña reportó que en seis meses sus exportaciones de pollo se han incrementado en 8%. El valor de estos envíos, que superaron los 2.4 millones de toneladas, alcanzó un total de 4.728 millones de dólares. El Medio Oriente y Asia, los principales mercados. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.